San Bartolomé de horas venimos este, los siguientes gobernadores representando a nuestra señora Superfecta de nuestro distrito. Venimos como de costumbre a hacer la entrega de nuestro guión y nuestro escudo de nuestro patrón San Bartolomé. A quienes le pertenece aquí a los señores Cargontes como la señora Marbet Gutiérrez Yalle y la señora Abelín Gutiérrez y Ayi, a quienes vamos a hacer esta entrega en público de ustedes hermanos Soreños, señores presentes familiares de los, de los señores Cargontes, para que mañana pues representen desde hoy desde el momento que vamos a entregar bueno solamente señora Marbet te hago esta entrega de nuestro escudo de nuestro San Bartolomé y lo cuides y lo estimes como lo sientes a nuestro patrón, hermanos, hermana. Aquí te hago la entrega. Mamá. Igual manera para solamente recomendarles a todos los oh, señores músicos, y los señores este cargontes, hay que solamente hay que estimarlo estos estos oh, guiones y el escudo y para poder de repente pasarle acá a mi hermano también que es el Teniente Gobernador para que le haga entrega a la señora Marbet. Gracias. Bien hermanos, de antemano, señores Cargontes, público presentes, muy buenas noches. Ya bien dijo el otro Teniente Gobernador en representación de la señora Superfecta. Estamos presentes, señores y pues con una buena voluntad, con buena fe agarraron este cargo para podernos alegrarnos y festejar de nuestro pueblo. Y pues, hermanos, como soreños nos sentimos orgullosos y alegres y de esa misma manera pasaremos juntos, mano a mano. Cualquier cosita de un de repente nos pasa la mano tanto ustedes, tanto nosotros, tienen esa bondad de llamarnos atención. Este es así, este es el otro. Y eso quisiéramos, hermanos comuneros, señores presentes, señores cargontes, y pues <risa> hago la entrega, este guión a la carbonte. Mira, papá, me permite, no... a recomendar a los señores músicos? Claro. Por favor, creo que... Es una fiesta de costumbre, horas, para los chatons horas. Y pues, hermanos, artistas, parte de la superfectura, les ruego, les robamos de corazón, por ustedes, los señores cargontes va a pasar su fiesta. No es para uno, no es para nadie, sino es para el pueblo, por favor. Señores músicos, tanto cornetero, artista, ya saben sus funciones y hay que trabajarlo, hay que hacerlo pasar en bien a nuestros maizos, maizas. Y muchísimas gracias, señores presentes. Yeah. Mm -hmm. Hakka Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Han, Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bye. De la señora Lourdes y ayer aquí disfrutando de rico caldo a las 10 y media de la noche. Hoy día vamos a amanecer. Mañosa de quién? <risa> la prima está saboreando. <gindo> <No están. risos> yo no, nombré, <graadows massa> Mi mamá también pasa. Ta una... Ya no, sí están tomando caldo para que amanezcan sí En milenarias quentas a estos tiempos de parafernalia.